¿Por qué seguir trabajando por la obra de Dios? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacer esta reflexión. Muchas personas se preguntan ¿Por qué seguir trabajando por la obra de Dios? Y este, porque muchas veces pasas que hicimos un montón de cosas, nos cansamos y parece que no hay fruto. Parece que trabajamos, trabajamos, trabajamos y no hay fruto. Y esto, claro que nos va a cansar. Estamos cansados, estamos con ganas de tirar la toalla. Eh, y muchas veces parece que la gente no mira todo, todo, todo lo que hicimos. Pues bien tenemos que seguir sirviendo a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6 versículo 10 porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia él mediante el servicio a los santos como hasta ahora lo hace. Dios es justo. Dios no se va a olvidar todo tu trabajo, todo tu sufrimiento, todas tus lágrimas, todo lo que tú haces para su reino, todo lo que tú haces para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Supuestamente puede haber tiempo de muchos trabajos y de pocos resultados, pero lo bueno es que nunca Dios se olvida de ti. Nunca Dios se es injusto, Dios siempre te va a dar la recompensa, Dios siempre te va a dar el premio, también que los hombres no lo eh, miran, también que los hombres no lo, eh, no lo piensan o no te quieren eh, agradecer por lo que hace, esto no importa, lo que importa es que tú lo haces para Dios, es que Dios sí te ve, Dios sí te va a dar la recompensa. Y esta recompensa no solamente es ahí en el cielo, sino también aquí en la tierra, donde vamos a ganar 100 veces más lo que estamos invirtiendo para sureño. Es un tiempo de invertir para sureño. Ahora que la economía global se va a ir a, a abajo con la eh, recesión y todos los problemas económicos que van ahí te dará cuenta que la mejor forma de invertir, la mejor inversión es para su reino entonces ánimo ánimo porque muchas veces nos cansamos y si estás cansado como pastores si estás cansado como líder, como siervo pues ponte en contacto conmigo, estaremos muy felices de levantar tus manos de orar por ti, de interceder de poder escuchar de tener una espalda donde puedes llorar Aquí estamos para que el reino de Dios se pueda extender siempre más en todos los lugares de la tierra. Hasta luego.